voluto da Papa francesco il calcio si mette al servizio al servizio di questa ispirazione di pace maradona fa proprio ecco il gesto di piantare l'ulivo un gesto simbolico importante abbiamo poi anche il trofeo dell'ulivo che sarà quello che è quello che verrà dato alla fine di questa serata Abbiamo qui schierata con noi, non so dove siano perché la confusione in questo momento è grande. Eccoli la squadra Rai. Perché ci dovrebbe essere Marco Mazzocchi con Alessandro Antinelli. Ciao, una foto massa, La del equipo titolare. E ora sì, sí, mi pare che. Quedará todo listo para el comienzo del partido. Vamos a jugar. Este es Albano Bizarri. Hizo, después de haber salido de Racing Club de Argentina, casi toda su carrera en España e Italia. Hoy está en el equipo Pescara, está activo. El arquero, ¿no? Así. Farid Camilo Mondragón. Rafa, que pudo haber estado en la convocatoria esta doble fecha FIFA Di Natale que bromea con Maradona y vamos a ver el equipo de este hombre Fabio Capello está sin equipo la orden del juez y aquí recordaremos digamos, cada uno de los momentos de, de los equipos cuando vemos a Vincent Candelá el toque de Totti para Maradona, la pelota filtrada para Rodrigo Tadei, ya la tiene Erika Vidal. El primer toque del piojo para Ronaldinho. No sé por qué me parece que hay ventaja para los blancos, Manolo. <risa> Sin mirar el pase de Ronaldinho, ahí lo tenemos en la Premier League. El taco para devolverle la pelota a Maradona. Rodrigo Tadei que deja para el jugador Di Natale. Corta bien por arriba Erika Vidal. Y ahí va Diego. ¡Ah, qué buena pelota! A ver, aquí el primer gol del partido. El pase de Maradona. Di Natale pone el 1 a 0. ¿Le gustó el pase? Uh, con toda la calidad que tiene Maradona Levanta la cabeza con un guante Le pone el pase Ahí vemos Y también la definición no era fácil ¿eh? El centro a bote pronto Llegó Di Natale para empujarla Al fondo de las redes David Carbone era el que la sacaba Ya la tiene Maradona Di Natale. Algunos van a correr más que otros, queda claro. Hace el esfuerzo Farid Camilo. Mondragón. Evitó el córner, será saque lateral. Juan Sebastián Verón, que supo jugar en la Lazio. Aquí está Verón por lo menos estos que arrancaron se ven más ágiles, ¿no? Los, los blancos no han tenido el balón, pero se ve que están en mejor forma el equipo blanco pero no han llegado ni una vez esta es la primera y a ver cómo la terminan el toque para Canuté deja pasar Verón, Ronaldinho que levanta y el empate de Canuté ¿vale o no vale? A ver, parecía adelantado el saludo ¿valió el gol? Sí, parece, sí y se levantó. No, este es, está el festejo, es el 1 a 1. Dio la sensación de ser fuera de juego, pero. Y si de aquel lado hubo un gran toque de Diego Armando, acá Ronaldinho con su característico toque de primera intención, volteando a ver hacia el otro lado, le pone un gran servicio a Canute roba Boyan Kirkic, el piojo, la brujita, Juan Sebastián Verón. Qué buen pase para Erika Vidal, lo marca Cafú. Toque atrás para el autor del gol del empate y será saque de meta a favor del equipo que dirige Fabio Capello. Y ahí va Diego. Rafa Márquez, también sin mirar, quiso hacer el pase. Maradona de primera. A ver esta. El pase era para Maradona. El Piojo López. Ronaldinho fuera de lugar. Pero igual la va a buscar el Piojo supo jugar la, las emociones, las pulsaciones, para que aguante un rato más el físico, sí, sí, ¿no? Los que, los que no estén bien físicamente te gana, quieres jugar y la mente te, te lleva a jugar como lo hacías hace años, pero ya el físico no es lo mismo, vemos algunos que ya, y a pesar de ir ocho minutos, se ven agotados. Sobre todo muy fácil, digo, es, es fácil, no es fácil en actividad, pero sucede mucho que... Un jugador cuando lo entrega a todo y no regula el esfuerzo, se ahoga. A ver cómo termina esta jugada. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Nada. Aquí es muy importante que los jugadores tipo Maradona sepan ir regulando para poder estar un rato más en la cancha. Sí, ¿no? claro. Que es lo que la gente quiere ver. Queda claro que Diego no está en su mejor forma física, ni mucho menos. De pasar. Di Natale, el remate... Fácil Facilista para Mondragón Natal otro de los que se ve bien Ahí en el frente se ve bien físicamente Los movimientos Seguir escuchando a Cautemos Blanco Dando su opinión de esta selección Que ayer le ganó 1 a 0 a Panamá Un partido amistoso El remate de muy lejos de Rodrigo Tala Y se pierde Desviado De amigos quieres ganar Anoté se perdió el segundo. Una muy buena jugada en velocidad y se nota claro la diferencia. Para él venía. Maradona. y Natale, le va a apuntar al arco de Bizarre. Bien, ahí el cierre de Rafa no, no se va a dejar que le metan gol tan fácil. Va Francesco Totti. Para Maradona. Se manda Cafú al área. Domina el brasileño. Y uno podría decir, goles que no vuelven. Pero bueno, La incorporación de Cafú por ese costado derecho El centro como con la mano se lo pone ahí en la cabeza Donde mejor estuvo en la Juventus En la Juventus de Turín ganando muchos trofeos también en Barcelona Ahora sí se puso las gafas El holandés Davis Qué buena esta La buscaba Ronaldinho tras el rebote Cortó Nicolás Burdizo Nico Burdizo que está activo Verón Opa Zambrota sacaba el remate Estuvo Enrique Piniero y José María del Corral En el partido, Ahí ¿se acuerdan? Bien. Plantamos sí. el olivo en el complejo deportivo de, de Zico Aquí viene Maradona, y lo dejan venir. Para Francesco Totti, busca la devolución para Diego. ¡Ah, qué golazo hizo Totti! Y raro, ¿eh? Porque no conoce bien este estadio, casi no ha jugado <risa> Nada más, lleva 20 años jugando. Y el crédito, la típica, del crédito lo apunta Maradona por la jugada previa. Como agarra, levantó ya, con los ojos cerrados, metió un derechazo pegado al poste. Ronaldinho. Zambrot. Verón. Zambrot. Además, le podrás contar a la gente, no, no todos son iguales, queda claro, porque... Saldrá con la 27, tenemos que suponer, si es que hay un número 27. En cualquier momento entra, esté pendiente. Hermosillo. Aquí está Candelá, el francés ex de la Roma. Le iba a decir, digo, de la Ajá. personalidad de las características. Qué buena la proyección de Cafú. Para Dinatales de Rabona. Ah, bueno. Algunos jugadores que, por más que tengan 65 años, tienen el espíritu competitivo claro. que no quieren perder ni en las canicas, no y que van a, claro, claro. van a dejar absolutamente todo aquí, como estamos viendo. Qué linda jugada esta, Qué fue envejece, ¿eh? no, no, no. la gente pide hermosillo. Bien. Con la espalda Ronaldinho para Verón, que levanta la pelota para la proyección de Vidal. Además, esto es muy importante, habrá que decirlo. Di Natale. Candela. Choca Candela. Diego con la derecha. Di Natale, en el medio no hay nadie. Será saque del arco ahora Fabio, métalo ahora Yo leí los labios ahorita de Hermosillo que le decía que hora me mete El sábado estaremos junto a Carlos ya de regreso con la Liga MX también estaremos con todos estos partidos Mire qué lindos partidos tenemos este fin de semana cuando se reanude la Premier League Pelota para el piojo, el piojo de Palomita. Chelsea Leicester City, de las 7 de la mañana del este 4 del Pacífico en NBC Universo. El campeón visita Stamford Bridge, Don Sven. Sí, sí, sí. Goran Erikson, compañero de Matías Jesús Almeida. Ronaldinho, qué pase metió, vale o no vale, no vale. Jugador activo, de Rayado de Monterrey. Un sí. hombre que, dale cuenta, a ver, Cafú... Fue clave en la clasificación al mundial pasado de México con aquel gol en Jamaica, se acuerda, cuando el partido Perfecto. estaba 0 a 0. Entró, metió un cabezazo para el 1 a 0 final. Y Diego ya no tiene aire para ir a buscar la devolución al área. El remate, pasa cerca, fundió, me parece que pinchó Diego. Sí, ya ha ido a buscar todos los balones, ¿eh? se ha movido mucho. Queriendo tocar la mayoría de los balones Ya se ve Infiltrado, no infiltrado, lesionado Uf. Ah, qué lindo gol <risa> El del empate La picó muy bien Boyan qué Jugador activo, queda claro Saludo con Ronaldinho Y el 2 a 2 Con Arito juega Solo en este partido se permite, ¿no? Le gana bien la espalda a Albair y esta magnífica definición para el empate transitorio y a tantas otras figuras. Candela. Domina Topti. Di Natale. Al Juanoviza. Qué buen desde el trazo un trazo a las espaldas muy bueno y Natale con la izquierda y mejor el arquero recostando frío Verón con Maradona ahora sí unidos por la va, por la paz brujita. Bueno, esta imagen habla del distanciamiento entre el gran ídolo con Verón. Hace poco hablaron cosas muy feas uno del otro, la pausa y regresamos. Bueno, a varios cambiaron, le cuento. Marcha el segundo tiempo del partido Unidos por la Paz, el segundo que organiza Escolas Ocurrentes. Cuau, Matarla tiene Maradona, Carlos, Barmosillo, Albano Bizarri, Intentando ahí una media tijera. Maradona que descarga, matar. El remate, Tapo Bizarri, matar. Llega primero el arquero. Carlos la pedía adentro. Cafú. Otra vez Cafú. El centro que rebota. Y dejaba pasar, estaba Carlos detrás. Y ahora este contragolpe, ahí va Crespo. Sigue Crespo. Reventó el travesaño Hernán Crespo. Otro que hizo una gran carrera. También por muchísimos equipos, al igual que Verón, platicamos de Barón Crespo. Creo que estuvo todavía en más equipos. Maradona, ahí va Carlos. No importa. La mano de Dios. <risa> El brazo. El brazo de... A campo propio a buscar la pelota. Y ahí va Cuau. Qué buen centro para Crespo, golazo. Un golazo. Qué buen centro, tiró Cuauhtemos Blanco. El abrazo. De Crespo con Cuauhtémoc Blanco Fantástico el servicio de Cuau. Calidad intacta Todos los balones que tocó con mucho sentido Este levanta la cabeza Hermosillo, Maradona Y vale, y vale Y el gol de Carlos Y viene, viene, Burdizo para Hermosillo Burdizo, Burdizo, gol cansamos a ver si estaba adelantado. Parece que arranca bien atrás del medio campo. Burdizzo se la llevaba. Y ya no le pudo tocar a Yermosillo. La define bien. ¿Cómo sola? no le pudo tocar? No le quiso tocar. <risa> Burdizzo, jugador activo del Genoa. En una demarcación distinta. Pica de atrás. Lo he visto a Maradona. Enamorado estoy. Gritaba la curva y todo el estadio San Paolo. En la época... Como futbolista y esta para Ismael Matar por arriba termina fuera la pelota. Qué balón Como futbolista yo por lo menos no vi otro igual su no, almuerzo que consistía de pizza y un bistec en el mismo plato <risa> estaba, estaba cargando el tanque de gasolina. Sí, para pero el no partido. sé si lo vieron. Le digo lo, los italianos. ¿eh? Ahí pide la pelota, vino para Hermosillo, el goleador, grandote, la devolución para Maradona, Maradona Junior, Hermosillo, no, no, baja la bandera. <risa> De surda el remate, muy bien Mondragón. pero muy bien en todo el partido, Faricamilo. Camilo. Remate muy bueno, pegado al poste y recuesta bien Farid Ahora qué calidad con usted, Blanco. Sí, Tiene no. ¿no? el remate, ahora sí. El 4 a 3. <risa> y va a haber que remontarlo. Mire quién. Fernando Cabenagui. Ex de los Tuzos. Del Pachuca. Del Pachuca. Sí, Pachuca sí. Gran carrera en River. Faltaron 30 centímetros para llegar a ese balón, Hermosillo. Se La juegan a Maradona. Ahí va Diego. Lo dejan pasar. Diego y el remate que contiene Bizarre. No puede más. De primer tiempo puro, es un milagro que puro corazón gana la liga por la paz el equipo de blanco que dirige Héctor Carango Para Donalunya Cafú ahí va Cafú trepa Cafú Valaria Sigue Cafú gran maniobra pa Cafú se merece el gol este hombre en los últimos minutos el pique que hace metiendo el cuerpo a Piré que también anda muy bien físicamente y el disparo a nada de ser gol. Está vale, no adelantado otra vez Ruiz Costa a ver si lo saca Capelo a ver. Minuto 39. Vale o no vale. No, habilitado cabanague que la pica no, no, no, no. la última pelota pasa por maradona y está es buena para el gol de hermosillo viene el gol juega al medio ah, bizarre el toque para Cafú viene el centro burdizo remate, <ríe> qué remate había metido Burdizo Cuauhtémoc libre siempre por derecha ahí va para él sale Mondragón Pacuau y esto termina en gol ¡no! salvó Cafú gran figura del partido <ríe> la figura lejos <ríe> <ríe> el árbitro dice que no hay tiempo para más y así se nos fue el partido unido por la paz.